Siempre cargo mi clavo a simple vista no se nota Caminando en el barrio a diario voy fumando moda La vecina me delata verga está el olor que llevo Y a mí me vale verga lo que diré Va de nuevo el pulmón de humo, me lo lleno. Y créeme, no, ya no, ya no me importa nada. Solo quiero más veneno y bajo el efecto y andar. Me aconsejan que lo deje y yo no lo quiero dejar. Me dicen que ya me aleje y yo no me pienso alejar. Tres sustancias, tres efectos, más defectos. que en efecto, solo se puede notar con brotes de esquizofrenia. Pero me vale carnal. Yeah. Yeah. Pero me vale carnal. Yeah.